Buenos días. Bueno, hemos grabado esta canción y la hemos elegido por dos motivos. Uno, porque es sobre la libertad de expresión y porque es un tipo de música que los jóvenes suelen escuchar mucho actualmente. La libertad de expresión está protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se aprobó bueno, pues allá en 1948. Y en este artículo se dice que todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión y eh, de investigar, recibir información, difundirla sin límite de fronteras o por cualquier medio de expresión. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pese a ser un derecho reconocido por muchos países, pues muchos de ellos no lo respetan. Es decir, hay gobiernos que encarcelan o detienen a gente solo por alzar la voz, en contra del gobierno por comentar noticias, acontecimientos. Los gobiernos tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio, inciten a la violencia, pero a veces, abusando de la autoridad que tienen, muchos eh, silencian la disidencia pacífica o la libertad de expresión. Y se invoca a veces bueno, pues el tema del terrorismo, la ciudad, eh, seguridad ciudadana... bueno en unos países no democráticos, esto es muy evidente, como Arabia Saudí, China, Irán... Pero en otros países con democracias consolidadas, eh, muchas veces se vulnera este derecho cuando se censuran opiniones, se tergiversan, se omiten, incluso ni siquiera las fake news tendrían que, que, que eliminarse o censurarse porque cada uno tiene derecho a informarse con los medios que quieran y cuando esto no es adecuado, pues los demás contra argumentan y, y lo plantean vía argumentos, diálogos. bueno Amnistía Internacional apoya a quienes la, alzan la voz pacíficamente, en su propio nombre o en el nombre de otros, desde periodistas que denuncian situaciones de violencia de las Fuerzas Armadas, sindicalistas o líderes indígenas que están defendiendo los derechos respecto a su territorio. En los últimos tiempos, además, se viene amenazando también el tema de las mmm, personas que defienden los derechos humanos, ONGs. Bueno, hay que estar muy atentos para preservar estas situaciones. La defensa de la libertad de expresión ha sido siempre una parte esencial de amnistía internacional. Y es imprescindible para la rendición de de quien ejercen el poder. ¿Qué pide amnistía? Pues, entre otras cosas, pide la libertad de presos y presas de conciencia del mundo, pide que se supriman las leyes que criminalizan a quien alzan la voz o protestan pacíficamente, que no se utilicen los discursos, se utilicen las leyes contra los discursos de odio o contra la discriminación y la violencia para reprimir la disidencia pacífica, y pide que la población tenga derecho a la información y que se restrinjan las facultades de los gobiernos y las empresas para recabar todo tipo de información sobre particulares o asociaciones. Bueno, tu voz cuenta, tienes derecho a decir lo que piensas, a compartir información y a reivindicar un mundo mejor. También tienes derecho a no estar de acuerdo o a estar de acuerdo con quien en el poder y expresar tu opinión al respecto en actos pacíficos de protesta. Anímate a participar con nosotros en la defensa de los derechos humanos, por ti y por todos y todas las personas que están sufriendo algún tipo de represión por esta causa. Muchas gracias.